Ha quedado debidamente comprobado en la cantidad de narcóticos que esta dirección ha podido decomisar, algo así como en dos años hemos decomisado dos veces más narcóticos que en los últimos cuatro años de gestión anterior. Eso obliga a que el gobierno dominicano dé todo el apoyo que esta dirección nacional necesite. Quiero en nombre de todos los hombres y mujeres de esta institución agradecer al señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona por el apoyo sin precedente que ha dado a esta Dirección Nacional de Control de Drogas durante los últimos dos años, lo que se ha traducido en la efectividad que hoy podemos presentar. Muchas gracias y que Dios le bendiga.